Eh, como tengo tan poco tiempo, voy a resumir eh, lo que quería comentar y luego, pues, si quieren hacer preguntas, encantado en responderlas. En primer lugar, eh, con respecto al concepto de antropoceno, su origen, eh, de la problematicidad inherente al propio concepto y a su uso ¿no? en este sentido pues quisiera hacer justicia eh, a, eh, a Eugene Sturmer que en realidad fue el creador de este concepto siempre se le atribuye el mérito a Paul Krutzen esto de ser premio Nobel pesa mucho eh, pero en realidad fue este profesor de la Universidad de Michigan hoy profesor emérito de, de la misma el primero en lanzar este término el uso del término, como ya han expresado eh, quienes me han precedido en el uso de la palabra, empezando por José Manuel, pues es eh, bastante problemático, porque realmente no se sabe definir todavía bien de qué estamos hablando cuando hablamos eh, o nos referimos al antropoceno. Y hay otros eh, climatólogos eh, que han planteado conceptos diferentes, por ejemplo, Matt Dowling, habla de plástico dice en vez de hablar de antropoceno hablemos de plástico ceno, con lo cual describimos mejor lo que estamos haciendo los humanos eh, en el planeta eh, por otro lado pues eh, se han referido mis compañeros ya a, a las variaciones climáticas y cómo hay que distinguir entre variaciones climáticas de origen natural debidas por ejemplo a las oscilaciones <risa> del eje terrestre y otras que eh, están producidas eh, por eh, la intervención humana. En este caso, pues por ejemplo, podemos hablar de lo que se conoce en climatología como la pequeña era glacial que duró en Europa desde el siglo XIV al siglo XIX y, eh, bueno, pues eh, fue un enfriamiento de origen natural con unas consecuencias, sobre todo en, en todo el hemisferio norte, eh, unas consecuencias catastróficas. ¿no? Eh, es interesante eh, explorar cómo se eh, trató eh, de investigar eh, qué había ocurrido en este periodo que se conoce como Pequeña Edad Gracia y eh, es interesante también porque nos sirve para... Eh, digamos, indagar en mecanismos que podemos seguir utilizando nosotros para explorar el cambio climático y, sobre todo, algo que me interesa a mí y que voy a comentar, que es la percepción social del cambio climático y la reacción que la sociedad eh, tiene frente a ese, a ese hecho. Entonces, hay fuentes de información… Eh, que son, pues, por ejemplo, los propios archivos naturales, desde el hielo, de los polos, hasta eh, bueno, pues, eh, todo aquello que la geología nos revela. Eh, luego hay otras fuentes de información igualmente sugerentes, por ejemplo, eh, la literatura, la historia, eh, es interesante todo esto. Y otras eh, fuentes como, por ejemplo, los datos de vendimias, Los datos de vendimias en países como Francia, donde el vino tiene tanta importancia, eh, son interesantísimos para estudiar las variaciones climáticas, porque están registrados todos, todas las cosechas están registradas y entonces se ve perfectamente, eh, por el volumen eh, recolectado, se ve perfectamente eh, la variación climática que ha habido en distintas épocas ¿no? o también otro tipo de productos. Lo cierto es que la paleoclimatología nos revela que ha habido grandes oscilaciones climáticas a lo largo de la historia geológica del planeta, pero también a lo largo de la historia humana, como decía antes eh, mi compañero. no. Y, por ejemplo, pues podía citar, eh, no hace mucho, se descubrió una gruta, la Gruta de Kapova, eh, en Rusia, eh, donde pues eh, nos encontramos con una eh, representación de animales eh, elaborada hace unos 35.000 años y entre esos animales encontramos hasta camellos ¿eh? Eh, en Rusia. ¿no? Entonces, bueno, esto indica claramente que esas oscilaciones climáticas eh, tienen eh, un origen natural, pero ahora estamos ante algo eh, diferente. Eh, y, de hecho, el concepto de antropoceno me parece que es un concepto válido, eh, porque, en efecto, estamos alterando los ciclos climáticos eh, naturales. Eh, pero, claro, eh, lo importante para afrontar esos cambios es percibirlos. Entonces, bueno, eh, ¿cómo los percibimos? En, eh, si hablamos de la pequeña era glacial pues nos encontramos por ejemplo en la pintura holandesa de los siglos XVI y XVII los cuadros de eh, Peter Bruegel el viejo y el joven eh, eh, padre e hijo eh, donde eh, estaban tan asombrados por el cambio climático por el enfriamiento del, que se estaba dando que se convirtió en un motivo eh, artístico y hay muchos cuadros reflejando eso eh, en principio, cuando se veían esos cuadros en nuestra época no se pensaba eh, que eh, el interés por ese tema fuera, precisamente, debido a que se reflejaba en esos cuadros un cambio climático. Es decir, que la gente estaba eh, asombrada, intrigada. Ya desde el final de la Edad Media se empiezan a notar cosas. Aunque, con respecto a esto de los cambios climáticos, eh, la humanidad siempre se lo ha planteado. O sea, esa, por ejemplo, hay una frase eh, que nosotros habremos escuchado mil veces, que ya no hay estaciones. Pues resulta que esa frase se ha repetido desde la época de los griegos de la antigüedad hasta nuestros días. Eso eh, indica una cierta percepción. Pero aquí entramos en un aspecto que me gustaría apuntar dos notas eh, más tarde, eh, referido a cómo percibimos los humanos los cambios eh, climáticos. ¿no? Eh, abundando en una línea eh, que ya ha sugerido eh, José Manuel, eh, un libro que me ha interesado mucho, eh, que lo leí hace un tiempo, de Kurt Stager. Eh, se llama El futuro profundo, es un eh, paleoclimatólogo que ha estudiado pues, los ciclos climáticos, cómo van cambiando y todo esto. Y entonces, efectivamente, pues, él eh, parte de reconocer que eh, el ser humano está alterando eh, los ciclos climáticos, eso es incuestionable. Eh, pero, por otra parte, plantea eh, algunas ideas que son bastante polémicas, porque nos dice que, bueno, en esas alteraciones nosotros, desde luego, vamos a ser los más perjudicados. Porque eh, si, sí, eh, de acuerdo con la escala eh, de, de cambios climáticos, la próxima glaciación se debería producir eh, dentro de 50.000 años, más o menos, eh, eh, por nuestra influencia, eh, no se va a producir hasta dentro de unos 130.000 años. Eh, eso, claro, a los seres humanos nos va a fastidiar, porque eso indica que vamos a vivir en un ambiente envenenado y que a lo mejor no sobrevivimos. Pero, desde luego, desde el punto de vista de lo que él llama de la justicia ambiental, pues bueno, pues la naturaleza, otros animales, otros seres vivos eh, pueden verse beneficiados por esto que... Para nosotros es terrible. Pensemos que la última glaciación eh, comenzó hace 117.000 años y eh, duró hasta hace 11.700 años. En esta época casi todo el hemisferio norte estuvo cubierto por, un, eh, por una capa de hielo que en algunos eh, muchos casos llegaba a 3 kilómetros de espesor. Eso es terrible. Por eso eh, él eh, dice eh, que eh, eh, comparado con el efecto que sobre la naturaleza tiene una glaciación ¿verdad? Esto del cambio climático es como una pelea de bar frente a una hecatombe nuclear ¿verdad? Desde el punto de vista biológico él habla como biólogo como biólogo ¿no? Eh, efectivamente eh, de lo que tenemos que tomar nota es de que los grandes perjudicados por el cambio climático vamos a ser los seres humanos ¿eh? Entonces deberíamos hacerlo eh, incluso eh, por puro egoísmo, cosa que no veo bien. Deberíamos hacerlo por respeto a la naturaleza, etcétera, pero eh, incluso por mm, eh, mezquino egoísmo deberíamos eh, tratar de incidir sobre, sobre esto. Por otro lado, también quería hablarles de otra obra eh, de Timothy Mitchell eh, que, bueno, la traducción del título sería eh, democracias, «Democracias carbónicas», ¿verdad? el poder político en la era del petróleo. Y entonces, eh, yo creo que esto puede suscitar un debate interesante, cómo nuestras sociedades, y en particular en los países desarrollados, las eh, democracias eh, se basan en una serie de presupuestos que tienen que ver con nuestra relación con el medio ambiente. Es decir, eh, son democracias carbónicas en el sentido de que tenemos que eh, producir una enorme cantidad de CO2 y envenenar el planeta para mantener los estándares de vida que la gente considera eh, irrenunciables. Es decir, ¿qué va a pasar también en el momento en que, bueno, ya en el, en el caso del petróleo, pues ya lo estamos viendo, como hace ya bastantes años se llegó al máximo de producción de 100 millones de barriles al día y, a partir de, de, de ese momento, pues, la producción tiene que ir descendiendo, tal. Llegará un momento en que, por el, el aspecto del petróleo y de otras fuentes de energía, sobre todo los combustibles fósiles, se puede producir una situación de eh, verdadera hecatombe energética y, entonces, se puede producir un crack eh, social y económico y esto tendría una incidencia también eh, en el plano social y político porque las estructuras sociales y políticas que hemos creado nosotros pensamos que vivimos por encima de la naturaleza que bueno que dominamos, que controlamos que lo que pasa a nivel natural al ser humano no tiene por qué afectarle directamente pero estamos muy equivocados todo esto eh, repercutirá directamente, y de hecho ya está repercutiendo, pero muchísimo más, eh, si el cambio climático eh, sigue eh, produciéndose con la aceleración con la que se está eh, produciendo. Y, eh, en fin, para acabar mi intervención, pues sí quería comentarles algunas ideas en relación a la percepción que tenemos eh, del cambio climático. ¿Por qué no se reacciona con la suficiente contundencia eh, frente al cambio climático. Entonces, hay una obra de Kurt Pawlik eh, que se llama la traducción La psicología eh, del cambio eh, medioambiental, donde eh, habla de distintas razones por las que esto sucede. La primera es por la propia eh, capacidad perceptiva humana. Él habla de los límites de los mecanismos sensoriales eh, humanos, de eh, cómo percibimos eh, las eh, experiencias eh, que indican un cambio en el medio ambiente y cómo nos cuesta percibir esos cambios, ¿verdad? La mezcla de señales y ruidos, etcétera. Él habla luego de la asintonía entre causa y efecto, es decir, que no es fácil reconocer a partir de los efectos que vivimos las causas que, lo, que los producen, ¿verdad?, eh, luego también habla de cómo percibimos la probabilidad de una catástrofe ecológica. Por ejemplo, la percepción de la frecuencia en el caso de los cambios climáticos no somos capaces, en la mayoría de, de, por la escala en que se producen, no somos capaces de percibirlos como algo que tiene una frecuencia determinada, es decir, algo que ha ocurrido, que ha producido unos efectos y que va a volver a producir otros en un tiempo eh, determinable a escala humana. Luego, también habla de la tendencia humana a mm, eh, minimizar eh, psicológicamente eh, la percepción de los acontecimientos extremos. Tenemos como una capacidad para engañarnos a nosotros mismos, para decir, bueno, eh, sí, ha ocurrido algo terrible, pero ya no va a volver a ocurrir. Tal. Tenemos esa forma de, de afrontar estos hechos, ¿no? Eh, luego, eh, él habla también de, –y este es un aspecto ecosocial importantísimo– de la distancia social que existe muchas veces entre los actores y las víctimas de los cambios climáticos. Por ejemplo, si hablamos del continente norteamericano, eh, pues eh, de los inuit, ¿verdad?, eh, frente al resto de los eh, eh, ciudadanos eh, norteamericanos que realmente tienen un consumo eh, desorbitados de energía y que están produciendo cambios climáticos que, por ejemplo, los Inuit detectaron mucho antes que ningún científico hablara de esto. Los Inuit llevan desde hace muchísimo tiempo, hay antropólogos que han dado cuenta de ello, diciendo que la nieve estaba, fíjense, nosotros vemos la nieve todo blanco, la vemos siempre igual, los Inuit no, ven diferencias en la nieve que nosotros no percibimos. Y llevaban ya muchísimos años diciendo que la nieve estaba cambiando de color y que qué estaría haciendo el hombre blanco para que la nieve estuviera cambiando de color, que esto eh, era algo preocupante, eh, etcétera. ¿no? Eh, luego, por otra parte, la percepción subjetiva de la relación entre coste y eficacia para actuar contra el cambio climático. La mayoría eh, de la gente pues, eh, piensa que, bueno, que para eh, actuar contra el cambio climático hay que hacer algo que personalmente nos va a costar mucho. Entonces, no hago nada, mira, pues ya, como esto es una cosa que no me va a afectar mucho, porque la gente piensa, sí, va a subir el nivel del mal un metro, bueno, pues pongo la sombrilla de playa un metro más arriba. Eh, o sea, la gente piensa que no le va a pasar nada, que tienen esa, esa, esas percepciones, eh, eh, ¿verdad? Y, eh, bueno, pues lo que vamos haciendo es eh, limitando nuestra acción, hasta el punto de que hay gente que dice eh, le ponen el contenedor allí de vidrio, el de papel, el de plástico y tal, y dice ¿para qué lo voy a separar? Sí, total, eh, ¿qué más da? Lo que haga yo, ¿verdad? ¿Eh? Y es el problema de, de, de, de, de, bueno, de, de cómo eh, la gente piensa a veces también que lo que una persona hace, ¿eh? no piensa en la teoría de la composicionalidad, es decir, que se suma todo lo que hacemos todos, y tiene un enorme efecto, sino que psicológicamente todo el mundo piensa, va, lo que yo haga, haga o deje de hacer, pues ¿qué manda Tiro la colilla a la calle, ya sé que tarda cuatro años en degradarse, pero ¿qué más da? si una colilla. ¿Eh? no piensa que hay millones de personas tirando colillas a la playa, a la calle, eh, plástico etcétera, etcétera. Entonces, ese aspecto de la percepción eh, subjetiva, eh, que además se ve eh, en general en la percepción humana de los riesgos, ¿no? como hay eh, mmm, una distorsión en la percepción del riesgo personal frente al cambio climático. Se cree que personalmente no nos va, no nos va a afectar. Eh, luego también se considera que el cambio climático en realidad responde a oscilaciones climáticas normales, que no está pasando nada normal, que siempre ha ocurrido y eh, se percibe eh, que eh, todo esto de lo que se está hablando en los últimos años, eh, los riesgos que conlleva el cambio climático, etcétera, que es una exageración, que en realidad el riesgo es eh, muy débil. ¿Qué genera todo esto? Pues genera, por una parte, en muchas personas, escepticismo, no creen y tal, ¿eh? Eh, que esto vaya a ser así. A mí me hace mucha gracia cuando alguien se define como climatoescéptico, un científico. Es que si eres científico, tienes que ser escéptico, por definición, si no, no eres científico. Eh, entonces, eh, bien… Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, a veces lo que hay es un escepticismo, pero que tiene un calado diferente. No es el escepticismo propio de la indagación científica, que no se debe abandonar nunca el escepticismo, sino que es un escepticismo eh, de fondo, diciendo, va, todo esto no eh, va a ser real, no va a pasar nada. Otra actitud muy común es la negación y otra actitud, y con esto acabo, también muy generalizada, es el déficit de emoción. Es decir, que estamos hablando mucho, nosotros yo creo que todos los que estamos aquí estamos sensibilizados con el tema, pero a escala global eh, lo que se está observando es que cada vez la gente se conmueve, se emociona, se preocupa menos por estos problemas. Hay un déficit de emoción, eh, cosa que es peligrosa porque hace falta sentir emoción para actuar. Eh, pues nada, yo acabo aquí, gracias.